Ya tenemos todas las piezas creadas. Ahora bien, este método que es bastante rápido para crear todas las piezas no es bueno para tener los colores bien colocados. Entonces hay que entretenerse en cambiar los colores. Aquí vemos cuatro pegatinas blancas y otras cuatro pegatinas blancas que además estarían en, en esquinas. Así que esto, como veis, no tiene ningún sentido en cuanto a colores. Así que hay que entretenerse en cambiar los colores de, del cubo. Para no perderlos hay dos opciones. O bien, uno se copia todo el cubo en capas que luego no se seleccionen y ese cubo no se toca de tal manera que los colores no se pierden porque siempre están ahí en capas que, que no están seleccionadas pero están. Y otra forma es un poco, más, eh, un poco más ordenada que consistiría en colorear los centros de las caras de los colores adecuados y a partir de ahí todas las caras se van coloreando de los colores correspondientes. De esa manera coloreamos el cubo de forma correcta. Esta es la última pieza que nos falta por colorear, por cambiar los colores. Así que el rojo en este caso tiene que ser naranja y el blanco tiene que ser amarillo. Y ya está. Con esto terminamos nuestro cubo y además lo tenemos bien coloreado porque los colores están bien situados unos en relación a los otros. Una vez que tenemos el cubo, vamos a encargarnos del resto de, de elementos que hacen que un renderizado sea correcto, que es la cámara y la luz. Aquí las tenemos en las capas en las que las situamos antes. Vamos primero con la iluminación. Este punto de luz que tenemos, esta lámpara la eliminamos. Y creamos, vamos a crear cuatro a suficiente distancia del cubo para que lo ilumine correctamente. Si el cubo tiene estas dimensiones, aquí lo tenemos... Nos ponemos en, en el alzado, en el perfil y seleccionando un punto a suficiente distancia creamos un punto de luz, simplemente. Aumentamos su, su potencia, su luminosidad, para que pueda iluminar al cubo correctamente. Y la tenemos situada ahí, si vemos la vista en 3D. Así que lo que vamos a hacer, como vamos a crear cuatro, es llevarla a un extremo. Seleccionamos la vista en planta y nos la llevamos. Vamos a hacerlo con la tecla control o, o sin la tecla control para que el movimiento sea continuo. Aquí nos da un poco igual. Ya tenemos una en su posición. Ahora tenemos que duplicar esta luz varias veces hasta tener cuatro y esa es la cuarta. Ahí están. Si seleccionamos las tres capas del cubo y la, la capa de las luces y renderizamos dándole a F12 vemos que la cámara está muy cerca. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a la capa de la cámara y alejarla del cubo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los ejes, en vez de los ejes globales, que serían los, los ejes que siguen las direcciones de las direcciones fijas de los ejes, lo que vamos a hacer es coger los ejes locales y pinchar este eje azul y alejar de esa manera, tirando de él, alejar la cámara hasta que se vea lo suficientemente bien, hasta que el cubo entre por completo en la imagen. Ahí entra por completo, renderizamos sin seleccionar la, la capa de las luces. Vemos que la silueta se ve correctamente, seleccionando la capa de las luces y renderizando de nuevo ya tenemos el cubo. Una vez que tenemos ya el cubo, solo quedan por mejorar detalles, como por ejemplo el color. Aquí vemos que el color negro de la pieza en realidad es gris. Lo habíamos dejado así para ver correctamente las, las esquinas del cubo. Ahora lo vamos a volver verdaderamente negro. Vamos a oscurecerlo y podemos modificar el reflejo, la dureza del reflejo para que sea un reflejo más concentrado. Ahí podéis ver en la vista previa que el reflejo se va haciendo más concentrado y más pequeño. Más parecido al brillo que tendría el plástico de, de un cubo de Rubik. Ahí ya tenemos el color negro en, la, en el plástico de la pieza. Igualmente se pueden cambiar los reflejos y, y la dureza de los reflejos y los colores de, de las pegatinas, como queráis. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el fondo, para que no sea un fondo gris sino tener un fondo más bien, más luminoso, más, más de color blanco, de color azul, como vamos a hacer en este caso. Seleccionando dos colores, podemos hacer un degradado. Ahí está. Azul claro por, por encima, azul más oscuro por debajo. Y este sería el resultado que tendríamos. Y finalmente nos queda renderizar la imagen. Tenemos opciones de el tamaño, ahí tenemos 1920 x 1080 que sería Full HD, o podemos sacar una imagen con menor resolución que sería por ejemplo 600 x 400, teniendo en cuenta que aquí tenemos seleccionado como veis un 50% de la imagen, o sea que sería en realidad 300 x 200 lo que estamos sacando. Como veis está muy pixelado y en vez de eso podemos sacar una resolución mayor de 3000 por 2000, por ejemplo. Seguiría siendo eh, relación de aspecto 4 tercios. Y ya tenemos, sin embargo, mucho más detalle y podemos ampliar mucho más. Podemos hacer mucho más zoom sin tener pixelada la imagen. Podéis jugar con todo esto y tener una imagen de bastante calidad, como podéis ver. Y esto es todo. La imagen que hemos conseguido haciendo unos pocos retoques más es la que tenéis en pantalla. Blender es un programa inmenso y lleno de posibilidades. Aquí nos hemos ceñido solamente a diseñar el cubo, pero eh, explorando un poco más podéis hacer animaciones como la que tenemos nosotros eh, en la introducción de nuestros vídeos, en la introducción de nuestros tutoriales, que también está hecha en Blender. Y esto es todo. Esperamos que este tutorial os haya sido de ayuda. No dudéis en visitar nuestro canal de YouTube. Seguidnos en Twitter y visitar nuestra página iberorubic.com.